Hola, mi nombre es Naroa, vengo del País Vasco. Esta es la segunda vez que vengo al proyecto Mariba Camerún, eh, que lo hace la, Soci la ONG World Day Foundation. Eh, gracias a mi primer proyecto aquí despertó las ganas de poder seguir ayudando a esta ONG, por lo tanto, soy cofundadora de Abarca, que es una ONG que está situada en, en España es www.abarca.org Entonces, como fundadora de, de esta ONG y parte de Webder, pues este es el segundo año que he venido a, a disfrutar con los peques. Es un proyecto que se centra en la educación, en la salud eh, y lo que son en trabajos de la comunidad, eh, hay varias cosas. Entonces, lo que sí que, que me gustaría es invitaros a que podáis vivir esta experiencia. Más que nada porque creo que de alguna manera te cambia un poco la vida. Eh, te sientes muy bien ayudando a los demás y ves que los chavales aquí son extraordinarios, que como aprenden, la rapidez con la que aprenden y las ganas que tienen de aprender se comen el mundo. Entonces, pues nada, eso, invitaros a que, a que vengáis, invitaros a que nos conozcáis y sobre todo porque creo que lo que, que lo que nosotros enseñamos es mucho menos de lo que realmente nosotros aprendemos después de un proyecto como estos. Así que nada, ¡anímenos!